Muy buenas a todos Aquí vuestro youtuber favorito Bandolero7.0 Y continuamos aquí con Cuphead Hoy modo 2 jugadores Aquí con Adrián Hola. Y vamos a ver Nuestra partidilla la tenemos por ahí Mentir Aquí La última Vale, La primera fue de prueba Que la jugó Adrián Y nosotros en esta Vale. entonces tú que quieres ser eh? el otro? ¿El rojo que eres ser tú, Adrián? Bueno, pues yo me elijo a, a Magman. ¿Y ahora tú, Adrián? Dale al modo dos players. A ver. Dale, Adri. A ver. Ahí ahí, Peter BLZ43. Se ha unido. Bien, ya estamos por ahí. Ya está ahí, Adrián. A ver, tú tienes... Ostras, ostras, ostras, para, para, para, que yo tengo ocho monedas, eh Tengo que gastarlas, vamos para la tienda Llamo a ver tus personajes, mírate, mírate, mírate, dar el triángulo Dale el triángulo Mira todo lo que tienes Ah, no tienes nada, no tienes nada, vale, yo sí, yo sí, yo sí la tengo Odio, oh, odio, pues me voy a hacer esto potente, entonces la verdad es que que haberte elegido el otro Sí, pero tú no tienes, yo tengo de todo, tengo el super arte Tengo el amuleto y tengo el corazón y tengo el tiro B de expansión, el multitiro Y el tiro normal de la guisentadora Tenemos que haberlo cambiado, Adrián Tenemos que haberlo hecho revés Porque a ver, yo tengo ocho monedas y me voy a poner esto potente Para gastar en la tienda Y tú tienes una moneda, nada más A ver, cómo ya la has liado Sí, entramos, pero que no vas a poder comprar nada Si tienes una moneda ¿Qué Eh. A ver No, no, tú tienes ocho, mira, a ver Ya, eh, pues cómprate, espérate, espérate Te que comprar un arma primero No, primero el arma Si el corazón ya lo tenías, creo, ¿no? No, pero en esta partida no, en esta partida no Gran cobertura de daño medio Punta hacia atrás para mayor alcance Ese no me lo he comprado yo El rodeo, cómpratelo si quieres Vale y ahora te ha dado el globero eh, Date... Ese me lo compré también la expansión Yo creo que te puedes comprar O el corazón o la... O la nada, lo que quieras Sí, ya lo tenía yo, ¿eh? No sé Bueno, pues nos salimos Te has quedado con, con cero monedas Yo necesito también Vamos a ver Vamos a ver qué tenemos por aquí Ahora te lo tienes que equipar, dale el triángulo Venga, equipate A ver, amuleto no tiene? Por no haberte lo comprado ¿Y el super? Date el super Date Lo tienes equipado Date el otro, el tiro B ¿Tiro B? Sí, dale Ponte el otro, ponte el de abajo es el rodeo. La verdad es que no te tienes que haber comprado el otro arma. Hay que hacer esa porque yo tengo el tiro B. Eh, el expansión. Vale. Había falta el, el corazoncillo, pero bueno. Bueno, vamos a ver. Ahí está. Esta ya la, ya la hice. La verdad tiene una banderita y hay que hacerla en normal, ¿vale? Todo esto lo abrí. Esto le abrí el mausoleo y todo. Y nos queda el árbol también lo hice. Lo hice en fácil. Hay que hacerlo normal. Aquí es para el plano de avión. Entra tú, a ver. Es que no sé. Yo ya lo hice. Esto está muy chulo de, de un avión. A ver, un blueprint. Ahí te dice lo que tienes que hacer, mira. en el cuadrado dispara. ¿Vale? Cuando tengas el especial, pues ya puedes. Ahora la parada es con el X, doble Ahí, ¿lo ves? Tienen que hacer las paradas estas, Adrián. Para reunir las cartitas. A ver, para reunir las cartitas. Yo ya las tengo. Mira, trofeo ganado. para Parador Tenaz. Y ya tengo el especial. Mira el especial. Otro trofeo para ti, Adrián. Mira, toma. Mira, mira el especial. Mira una bomba que cuando voy... ¡pum! Pues explota, ¿lo ves? Y luego en el triángulo te encoges. ...te encoges y va disparando... ...pero tienes menos alcance... ...lo ves, tengo menos alcance... ...cuando te encoges tienes menos alcance... ...vale, que cuando no te encoges... ...esto es un pequeño tutorial... ...venga, vamos a ver... ...esta la hice, esta es la de... ...la de los, los aviones... Esta, ...esta es la que nos falta... ...esta es de scroll... Sí, esta es de scroll... Vamos a ver tu arma, a ver qué tal va, tío. Para cambiar de arma el R1. No, el R1 era para fijar, creo. Ah, sí. A ver, pero era para cambiar de arma. Ahí, el L1. A ver, el L1 cambia. Cambia. Ahí, déjate esa. Esa está guapa, La ves? Que dispara para adelante y para atrás. Esa está muy bien, Adrián. Bueno, pero es que yo no tengo esa. Bu, esta era muy chunga, ¿eh? Cuidado que te caen unos hoyos, ¿eh? Dispara, tío. Dispara para adelante. Tira para adelante Cuidado, eh Sí, sí, cuidado el paro, loco Uy, eso no, sé, no sé cómo no me ha dado Viene Esos tienen que ser con salto, Adrián Los rositas tienen que ser con salto Ah, oh, ya no me ha dado, tío Ahí que será con salto Cuidado Ay Me caí Dale al triángulo, cuídate, dale al triángulo Ay Bueno Ya no llego Ya no llego, ya no llego. <risa> Se me ha olvidado que tenía que salvarte <risa> El otro, el otro disparillo Ese, para que dispare para atrás Si Yo no lo tengo, yo tengo que disparar a otro Buah, nos da los dos, tío Ese hay que dispararle, o sea, saltarle Para hacerle las paradas, Adrián o sea, ¿Lo ves? Cuidado que nos da Cuidado que viene el paro, loco ¡Salta el triángulo! ¡Adelante! ¡Ay! Que no he podido. Ese era saltando, tío, para coger ese. ¡Bien, Adri! ¡Bien! Cuidado, cuidado, que viene. ¡Para loco! ¡Salta y, y triángulo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, que viene! ¡Cuidado! ¡Ay, dale, dale! Bien. Bien, bien bien, bien! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Salta! ¡Salta! ¡Cuidado aquí, eh! ¡Ah, me ha dado mi. ¡Ah! ¡Loro! Buah, ya estoy muerto Cuidado, oh, eh oh, no. Eras era tú, el... eh Era yo, era yo Ahí está. Cuidado Pasa de eso, de los árboles Pasa de eso son es muy chungos Los puedes disparar Oh Dios Corre, corre, corre para arriba, bueno, <ríe> arriba Este es muy chungo yo, yo esto lo, lo pasé el otro día ¿Lo pasaste? No, no pero no llega hasta el final Digo, esta, esta, esta, esta parte, esta zona Venga bien, Seguimos, bien. eh Venga, vamos Venga, está, es que es muy chunga. Aquí es que nos dan un montón, tío. Ahí está el loro. Ese salto. ¡Ah, oh, ya me ha dado! ¡Pájaro, loco! Y avanza! Ahí tú ese... ¡Ah, oh, otra vez, tío! ¡Cuidado, aguero! ven, ven! ¡Ah, oh, tío! Ya estoy con una vida... Venga, cuidado, eh Toma, he pasado, he pasado Oh, me dio, me dio, me dio Corre, corre por mí Bien, gracias Sigue, sigue, sigue Dios, que no mueren, eh Ay, ya no llego, eh <ríe> Los dos Este es muy difícil, Adrián Este es un taco de chunga Vamos a poner un monstruo o algo No, <ríe> Yo me voy a salir del juego Tenía que ver salido al mapa ah, el Vale, voy a hablar tuyo no. ¿Seguro? ¿Que, te, que tú tienes el, el tiro mío ese vale, vale, vale. Tienes corazón Venga, vamos a ver Dale tú sí. Me maté Tengo el tiro B Superarte Sí, yo lo tengo todo yo lo tengo todo. Coja el que coja, tengo todo Eres tú el que es? Vale Esta vamos a pasar Vamos a ver Esto es un monstruo Este nos dice que, que, que le ayudemos Estás mirando Mi filo me ha dado? Ja. Es una secuela De haber estado peleando Contra los deudores del casino Ahora tendré que ahorrar Para repararme la cabeza Ayudarme Estoy deseando que alguien Le pare los pies a ese rey dados Vamos, pre Aquí, Sí Fácil. Floripondio, cuidado, eh. Te no. lo aviso. Cuando rellenan las armas, aquí es para arriba y para abajo, eh, agachándote y para arriba y para abajo, que es muy chungo, eh. Cuidado, agachado, cuidado. Ahora para arriba, eh, ahora vendrá por abajo, te tenés que ir para arriba, eh. ¡Salta! A ver, ahora vendrá para arriba, para abajo, para abajo. Ahora para arriba, eh. Venga Cuidado Ya no sé por dónde viene Uf Ahora vendrá para arriba Cuidado Que no saltes Cuidado, salta Cuidado, eh Cuidado con las florecillas estas Las florecillas Cuidado Te lo he dicho la. la plantas canibras Ay, me dio a mí de posar tal Oh, oh, oh Viene por aquí Viene por arriba, ¿no? No me devora. Se parece al Mr. Band de los Simpsons, ¿eh? Toda la cara. Ahí viene por abajo. viene por arriba. ¡Yo no me rellena las cartas, tío. Ahí viene por abajo. ¡Ay, no! Me han engañado. No, se le dio unas cartas, tío. Ahora por abajo, ¿no? ¡Oh, Dios, oh Dios! ¡Oh, Dios, Dios! ¡Ay, que me dio! Ay, yo la primero. Creo que está muerto. ¡Ay! Pues bastante Es ¿eh? <ríe> muy chungo, Adrián El floripondio Hay que estar atento a lo de arriba y de abajo Vale, primero es ponte ese pero luego cambia ¿Qué hace Ahora vendrá por abajo ¡Salta! Ahora vale, por arriba Ahora vale, por abajo Ahora vale, por arriba Por abajo Buah, me ha engañado Me ha engañado Y está con uno, tío Y está con una vida, ¿tú? Ay, no puedo salvarte Ay, no ha no podido. No podido No ha podido, Adrián ¿Podría? Ya, hijo a ver, a ver. Es que no sé por dónde viene ya Me tiene que decir por dónde viene Si no, por arriba Ahora vendrá por abajo se Viene por abajo Ay, no Uy Uy Mira si se llena una cartita, pero... Péa, me dio por acercarme mucho Me morí ah. Me he ido yo, Va. Me he pegado, me he pegado Si es que no, no avanzamos, ¿eh? Es muy chungo, tío tenemos que intentar, necesitamos otro arma para matar a este con fuego o cualquier historia. Si no. Pero por qué te da, tío. No se dice. No saltes. Bajo. Yo creo que es más de aguantar, ¿eh? Cuidado. Vete la de abajo, cuidado, que viene. Si le puedo dar caña ahí. Vete a la de abajo. Cuidado que viene, salta. Vete abajo, vete abajo a las plantitas. Hasta las plantitas, vete. Oh, me ha dado. Ya, ya, que me quería que no me iba a dar. Cuidado, cuidado. Oh, que viene la chunga, ¿eh? Cuidado. Hay que esquivar. Aquí va, aquí va, aquí va Cuidado que viene por abajo ahora Aquí va, aquí va aquí va ¡Ah! Te he salvado dos veces, ¿eh? ¡Ay, me dio! ¡Eh! ¡Superpoder! Con el círculo, eso que con el círculo cuando tenga las cartas llenas oh. Pero tío, que casi casi se hemos llegado a la tercera banderita, tío Vamos al mapa que esto, Uf. Ya te digo, yo solo me concentro más, eh Mucho, si no, no podemos pasar por aquí, eh Ese es el último, pues hay que intentar los otros, normal, o yo qué sé vamos Podemos hacer el de los aviones, ¿quieres hacer el de los aviones? Que no lo has visto tú El dirigible, tremible, pero ahora lo vamos a hacer normal Vamos a intentarlo, ¿eh? Lo que hemos visto antes, ¿eh? Las rositas con el X Y para empeñar Certe con el triángulo Y al lorito, ¿eh? No sé si es rojo, ¿no? Sí. Al lorito, ¿eh? También puedes esquivar, ¿eh? Con el triángulo eh, Eso es con el X Mata, mata, mata Mata todos los misiles que si no... ¡Wow! ¡Oh! ¡Adiós! Sí, sí. Dale. Toma eso. ¿Y esto cómo le he dado? Con el círculo, Adrián, cuando se llena las cartas. Cuidado, cuidado, cuidado. Y no te he podido salvar. Ah. Ya, ya, eh, hijo Venga And begin. Tú por abajo y por arriba, Adrián Y estribando en el centro ¿Quién te puede dar en En el triángulo, eh Cuidado, cuidado, que viene Cuidado, cuidado Que darle a la misil, eh. Que me disparen. Ahí, cuidado, bien, bien, bien. Esquivado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, que viene. ¡Te lo he dicho! Vete para abajo. A tu sitio, todo a tu sitio. Cuando eso lo esquiva. Mira, me queda poco. Le puedes dar círculo, dar círculo. apuntándole. Voy a apuntarle. ¡Toma! Ahí. Esquiva. Un sitio, un sitio. Cuidado. Cuidado, que viene, que viene. Esquiva, esquiva. Dale, dale. Va, se va transformando. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado eso que dispara. Cuidado eso que dispara. Cuidado eso que dispara en todas direcciones. Una metalleta. Este para abajo, para abajo. Para abajo. Cuidado, que dispara. ¡Ah, me dio! Esquiva, esquiva. Esquiva, esquiva. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Adri. Muy bien. Muy bien. Dale, dale al ciclo, al ciclo. Uf, le ha dado justo tiempo, eh. Pero tienes que darle a él. A ella. Tienes que darle a ella. A ver si me llena a mí. Ya la tengo, ya la tengo. Toma. Ay, Dios. Venga, que lo traes más muerta. Dale, dale. No es eso. Ay, que viene. Que viene. Ay, ay, ay. Me ha dado la estrella. Te salvo. Viene el Platillo Platillo para también, ¿eh? pero no muere ¡Oh! ¡Sálvame, sálvame! Te salvo Te salvo, te salvo ¡Dale, dale, dale! ¡Bombazo! ¡Dale a la bomba, dale a la bomba! ¡No estoy! ¡Oh! ¡Sálvame, sálvame, sálvame! ¡Ya no, ya no! ¡Tanto humano! ¡Ah! ¡Tan tus manos! ¡Oh! Y yo lo teníamos ahí, mira hasta dónde ha llegado. Wow. Venga, volvemos a intentarlo, ¿eh? Atento. que me he quedado ahí, tío? Ah. Es más que nada aguantar. No es por daño, ¿eh? Yo creo que es aguantar. Mira, que viene, que viene. Esquiva, aquí esquiva. Aquí sí. También. Ah, me dio, tío, a la vuelta. Mira, ya. Cuidado, cuidado el Torillo ¡Ah! Tío, así no voy a ningún lado, eh Atento que ya me ha dado dos veces ¿eh? Como me mate Tienes que salvarme, ya te ha dado a ti Aquí sí, vale, el torillo Cuando va que se queda parado, la esquiva Uy, uy, me dio la bomba Me ha dado, me ha dado, me ha dado. ¡Que muero, que muero, que muero A ver No estaba atento a mí, tío Ya que estábamos arriba Ha sido un fallo mío también, porque estoy muy arriba, Oh. Venga, seguimos Cuidado, cuidado, cuidado ya. ese si no lo puede matar, que viene, que viene Cuidado, que viene? viene Oh, me ha dio la bomba, tío Cachis ¿No estás pendiente, otra vez me ha dado Me muevo menos que los de pinete Que viene Cuidado, eh Llevo dos, eh Vamos dos a dos Cuidado, esquiva, eh Aquí va, esquiva. Claro. esquiva. Aquí ah, es claro. Como te pillamos arriba No te puedo salvar ¡Oh, Dios! Me queda un toque, tío Así no va manipulado? Pues toma Bombazo Te meto Toma Me voy para atrás Se viene? ¡Ah! ¡Salvame! No, no estás atento, Adri Que no estás atento? Me queda un toque ¡Dale a la bomba! Ya tengo la Vaya, qué solida Venga Cuántas matas Si no, lo ves, ya te ha dado Dos veces que te da con el jaja -ja? Pero tío Mira que viene Con el R1 también te cubre Haz así te empequeñeces Adrián, O el R1 te empequeñeces no Supongo sé cuando veas que te van a dar o algo Luego suelta que viene, que viene, que viene, que viene? viene. ¿Qué bicho que viene, que viene. ¿No se pide parado que va a hacer el ataque. No se le podíamos dar, tío. no me atrevo a darle. ¡Oh, Dios! ¡Los dos! ¡Dame! ¡Ah, era yo! <risa> ¡Oh, era! ¡Tira, que le... le he lanzado! ¡Toma, que le he lanzado bomba! En el círculo. A las cartitas. Se gastan. Ya, ya, ya. ¿Qué viene? ¿Qué viene? que viene? A verlo... Aquí vamos muy bien este ¿Viene? ¡Viene! <ríe> <¿Qué>? <ríe> ¡Odio a la chunga esta. <ríe> odio, odio, odio, odio, odio! ¡Odio, odio, odio, odio, odio. odio que viene, que viene, que viene! queda una vida nada ¿no? No solo bieniculado viene ah oh, me he ido para él tío a ver, pero yo solo llego más lejos Adri ha faltado el último round este ¿eh? venga concéntrate. ti una vida menos no haberte da el corazón no te he dicho antes va, ¡Cuidado que viene! ¡Pero! loco. ¿Qué te crees, tío? ¿Qué te tengo que salvar? Me ha dado un toque, tío Madre mía, que poco me dura, tío Me no he puesto hasta el rato pendiente, tío, Adri Y me han que te lo por abajo Bien, le he dado a la parada esa A la Rosita le tienes que dar con el X ¡No, esquiva que, ¡Que nos mata, eh! ¡Se lo estoy diciendo! ¿Dónde está? Adrián no. Ajú, Adrián Es que es la de la bomba Mira la bomba Dura menos que caramelo la puerta al colegio Están disparando a estos ¡Me he ido para él! Qué mal Adiós, Dios, Cupido! ¡Cupido! Sí, sí, sí. Ese no Toma, que le he dado ahí una paradita <risa> me dio, me dio, me dio, me dio escupido, me, me dio con la tenita. ¡Ah! <risa> me dio el otro Esta vez hemos llegado, mano Iba a allá al círculo Para el poder Zuliblui Cachirse en la mar Chico, que no te den por dios, Adrián Lo ves, no te den Buah, dos, ya ¡Dale R1 para pa empequeñecerte! Oh. <ríe> no. Duro menos! Ahora con una vida no podéis ir a ningún lado con un corazoncillo ¡Ahí, toma! ¡Me lo paramos! ¡Ay, ay! Ese! ¡Ese no lo paramos! ¡Toma! ¡Ay, te he salvar! ¡Pero no he podido, no he podido, no he podido! Suerte, tío, Adrián. Me puedo salvar. Ay, ese no hay quien los quive tampoco últimamente. Muy rápido, ¿eh? El. ¡Qué bien! ¡Me cachis! Dios. ¡Ah, ay, la ay, ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Sí, sí, ya, ya. Si tiene una mierda de disparo también, os lo digo, eh. Además, ya podía tener un disparillo más potente, el, el avioncillo. ¡Ay, ¡Ay, ay, ay! ¡Que me pilla, que me pilla! Poder, ¡Que viene él! El... ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi madre! Muy viene! ¡Ah! Escribe, ve, que ve! ¡Dale Dios, Dios, Dios! ¿La luna? ¡Uf! Me quedan dos, dos corazoncillos. No sé yo, ¿eh? ¿Qué? ¿Esto qué pasa? ¡Ah, vale, vale! ¡Esto qué tal ¡Me han dado, tío! ¡No! ¡Uf! Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. ¡El zombie, Digo él. ¡El Ornid! ¡El ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Que viene que viene en la luna! ¡La luna lunera! ¡Uf! ¡Ay, el ¿Algún un corazón más Yo creo que solo me lo pasaría, tío Es que no puedo estar pendiente tuya, Adri Venga no. ah, Está a puntito otra vez, tío Very difficult, eh Es que no puedo estar pendiente tuyo, Adrián Ah, oh, me dio aquí Me dio, así no vamos a ningún lado Hola, Ulises Bienvenido Cuidado Digo, cuidado y me lo trago, tío Vamos a morir ya, si te... nos queda un toque nada más Eso no va a ningún lado Tienes que aguantar ahí sin, sin toque ¿Eh? Me no me salva Uy Dale al, al poder, cuando eso ¡Ea! Eh. Los dos muertos ahí con él, con bomba y con el, el otro. Eh, salir el mapa. Yo solo me lo hago, Adri. Venga, vamos a ver. Como me dice normal, lo que pasa es que en, en difícil... dice en, en, en fácil. Pues po poca leche, eh. Como no hagamos algún normal, como no vamos... Mira, trofeo ganado, nada, está dando recortando, Adri. A ver, habla con la, la fresita, a ver si te da otra moneda o... Así que hablamos con el resto de la gente. Eh, esa no, que es la de.. Venga, vamos a intentar esto, a eh. ver. Normal. en fácil, sí, Adri. Ponte la más potente que tenga, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! Puedes cambiar de arma, tío ¡Me dio, me dio, me dio, me dio! Me dio. Este es muy chungo, ¿eh? Bueno, nos va a matar, ¿eh? Venga, ahora la... La zanahoria Dicho que cambie de arma ¡Ah, no, tío! ¡Una cebolla! ¡Ha hecho el poder! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, que viene! ¡Ay, me tiene una otra! ¡Miradme! ¡Ah! ¡Buena, buena, buena! ¡Buenísima, buenísima! ¡Ah, salva, salva! ¡Mira! Sí, pero falta otro. Falta la zanahoria, esta sí es super chunga. Madre, que esta te dispara el rayo y todo. Ay, ay, ay, ay. Ven el rayo, cuidado el rayo, cuidado el rayo. Cuidado el rayo, cuidado el rayo. En vez de arma, tío. El L1. Dale, dale, dale. ¡Cuidado! Cuidado, cuidado, el rayo. Dale. Ay, ah, ya no puedes salvarte, Adri, con el poder y todo, que no lo utilizas, tío. El círculo no. Ah. Lástima, tío. es la última. Ah. Yeah. ¡No te pongas ahí! ¿Está es donde estoy yo? Al final de esto de la pantalla. Pa aquí va mejor. ¡Ah, ah, ah! ¡Que hay un toque no más, tío! ¡Que no te despate, eh! ¡Cuando eso! ¡Ah! Sálvame, salve Al poder, al poder, al círculo. ¡Ay, no te puedo salvar, Adri! Ah, ya, no te podía salvar, tío. Ah, vaya tela, vaya tela. Creo que esto se ha parado, ¿eh? ¿Cómo se ha capaz... parado? Ah, ¿no? Vale, vale. Estamos ahí. Creo, no lo sé. Vamos en directo. ¿Y Estate ya no ha llamado, eh. Vete al es final del todo a la izquierda. Y esquiva. Ahí. Cuidado. Ahí habría que darle al poder. ¡Oh! Me han dado dos, tío, para hacer canelo. Dos, dos, vamos. Venga, Adrián. Esa es más buena, ¿eh? Creo yo, ¿eh? Dios, ahora la gotillas estas, tío. Esquiva, esquiva gota Adrián. Esquiva, esquiva. Esquiva, esquiva. Oh, Dios, me dio. Lo es que como... Esto... Eh, ya no puedo salvarte como antes. No, a ver. Ya no puedo. Ya, ya, ya, ya. Uh. <coughs> A brawl is brewing. It's ¿Sí? culpa. <coughs> Ay, sí. Estrategia. y ya cambiar, Que te tienes que vestir todo. De li, de li. No me queda la a más, más, tío, más, más, más, más, más, ¿Qué más, más, más, más, más, bueno. bueno. más, más, Yo no creo que más difícil, pues. Está la cosa chunga, ¿eh? A ver si podemos pasar normal. Pero es que somos muy difíciles, la base. Pero bueno, iremos a intentarlo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, chicos y chicas. Espero que os haya gustado. Venga, un saludo para todos. Gracias mucho. Chao, chao. Hasta aquí el vídeo de hoy. Así que un saludo para todos. Chao, chao.